a hablar sobre el Tratado de Libre Comercio e Inversiones, el tratado transnacional que están acordando entre Estados Unidos y la Unión Europea. Contamos para ello con Luis Rico, de Ecologista de Nación. Eh, buenas, Luis. Muy buenas. Eh, Luis está coordinando la campaña contra el TIC de dentro de ecologistas de Nación y bueno, nos, nos va a hablar un poco en qué consiste este tratado. Bueno, Luis, cuéntanos eh, qué consiste este tratado y, y qué supondría. Pues es un tratado de libre comercio y como otros tantos que que se han firmado ya en... hay unos 300 tratados de libre comercio en todo el mundo entonces este es uno más, tiene una particularidad quizás, eh, que es el primer tratado que es norte-norte ¿no? normalmente siempre era entre un país del norte y, y, un, y un país del sur ¿no? entonces este es el primer tratado de libre comercio que es entre dos potencias del norte y, y eso se entiende desde que se, son dos potencias que ahora mismo están en crisis, que están perdiendo poder a nivel mundial, ¿no? tienen mucho miedo ...a lo que está ocurriendo con los BRICS... Y, ...y están tratando de hacer un tratado de libre comercio... ...una unión comercial grande... ...que básicamente se oponga a países como China... ...Brasil o, o India... ¿no? ...entonces este es el, el principal objetivo... ...así visto de una manera rápida... ...lo que supone este tratado de libre comercio... Eh, ...es una vuelta de tuerca neoliberal... ...un poquito más sobre las políticas... ...que estamos viviendo en, en la actualidad... ¿no? O sea, ...un tratado de libre comercio generalmente tiene como una pata arancelaria y luego varias patas no arancelarias. En este caso la pata arancelaria, que significa eh, bajar los aranceles a la, a la exportación, ¿no? conseguir que haya eh, más volumen de la economía destinada a la exportación, pues en este caso es bastante bajo, porque ya las dos potencias, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, tienen entre sí eh, aranceles muy bajos, entonces no, esta pata no es tan importante, aunque, aunque tampoco es despreciable pero sobre todo donde tiene más impacto es en las medidas eh, no arancelarias. Las medidas no arancelarias generalmente son lo, la apertura de mercados, o el, que es una, una palabra no eufemismo de privatizaciones, lo que viene a ser eh, privatizaciones, que sería una pata importante, que además está en todos los tratados de libre comercio eh, que se han firmado hasta ahora. Tiene una segunda parte eh, que, es, que es la protección de la propiedad intelectual. no el, concreto sobre todo las patentes de semillas, las patentes de, de medicamentos y en este caso también entraría aquí toda la parte delegada al software, ¿no? entonces habría una, una protección alta, lo que se está buscando en este caso en concreto es, por ejemplo, que, que duren más eh, las patentes para que salgan más tarde los genéricos o, o que haya más control eh, sobre los archivos que se comparten en internet, ¿no? o sea, hay que proteger mucho la propiedad intelectual. Eh, otra parte que va a estar muy relacionada a todos los tratados de libre comercio es la parte normativa, la parte legislativa. Eh, esto ocurrió, por ejemplo, en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte, que se obligó a México a cambiar la Constitución. Había un artículo que defendía la propiedad colectiva de la tierra y ese artículo fue borrado un plumazo para firmar este tratado de libre comercio. O también, eh, como Colombia, eh, tuvo que firmar una ley de semillas previa a entrar en el tratado de libre comercio con Estados Unidos, ¿no? Entonces esto es otra de las cosas que se busca con los tratados de libre comercio. Y la última pata, es quizás de las menos conocidas, eh, es el tema de la protección de las, de las inversiones. Esto a veces está dentro de los tratados de libre comercio o a veces hacen tratados específicos, ¿no? Son los tratados bilaterales de inversiones, que hay unos 3.000 en todo el mundo, y lo que tratan de hacer es, eh, o la idea de esto es proteger la inversión frente a, frente a cambios legislativos es decir, si alguien ha invertido en un país y hay un cambio legislativo que, que le supone pérdidas eh, en su negocio eh, pues puede tiene una serie de mecanismos que luego entramos porque es bastante complejo para proteger las inversiones ¿no? esto contado así suena hasta lógico luego la realidad es que esto es un mecanismo bastante perverso que lo que hace es que los derechos de las multinacionales estén por encima de la, de la, de la democracia entonces, digamos que así, dicho de una manera rápida, estos son las, eh, las patas básicas de un tratado de libre comercio y en este específicamente decíamos que la parte arancelaria no era tan importante, la parte de acceso a los mercados, la apertura de mercados sí es importante teniendo en cuenta, por ejemplo, que la Unión Europea todavía tiene un sector público importante, quizá aquí en nuestro país menos, pero en el resto de Europa todavía es bastante importante. La parte de la propiedad intelectual también es una parte importante porque... Estados Unidos sobre todo se queja de que, de que aquí compartimos muchos los archivos y eso le parece mal, con eso estiman que pierden mucho dinero, pero donde está el medio de la cuestión es en la parte regulatoria. ¿no? Eh, lo que buscan es una palabra muy bonita que es cooperación regulatoria, convergencia regulatoria, en la cual eh, la legislación de ambos países se acerque de tal manera que las empresas eh, puedan aumentar sus beneficios. ¿no? Eh, lo que ellos esgrimen es que la, las dobles legislaciones, el que hay una legislación en un lado y otra en el otro, dificulta la producción y que por lo tanto somos, las empresas son eh, menos competitivas. Y ponen siempre el mismo ejemplo, que es curioso, porque es un ejemplo así bastante burdo, y es que las sillas de, las de los niños de los coches a ambos lados del Atlántico son muy seguras, pero las medidas son diferentes, o sea, la legislación es diferente, entonces les obligan a hacer dos seguidas de coches. ¿no? Y con este ejemplo, eh, es lo que está utilizando para tratar de reformar toda la normativa a los, dos, a los dos lados, y realmente es que siempre por el mismo ejemplo, uno se va a la página web de la Unión Europea y está este ejemplo, eh, uno va a una charla que lo da la Comisión Europea y está este ejemplo. Entonces, algo que es bastante y que en principio nadie se debería oponer o que nadie se opone, o, eh, pues resulta que lo que está cubriendo es que hay muchas más medidas que sí que nos da miedo que, que, que igualen. ¿no? Eh, entrando, por ejemplo, por los derechos laborales, aunque esto es complicado porque los derechos laborales se legislan a nivel nacional, no a nivel de Unión Europea, eh, Estados Unidos no ha firmado seis de los principales, eh, no son artículos, son convenios de la, de la OIT, ¿no? de los ocho principales no ha firmado seis. Entonces, por ejemplo, eh, Estados Unidos es un país que no recoge el derecho a huelga o el derecho a un convenio colectivo. ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, cualquier forma de equiparar, en aras de la competitividad, esta regulación eh, pues nos daría miedo. Eh, si seguimos con otras cosas que, que, de, que, que nos preocupa que se pueda eh, regular eh, o se pueda equiparar en los dos lados, es el, el principio de precaución, ¿no? El principio de precaución es algo que existe en la Unión Europea, que no es perfecto, desde luego, pero bueno, hace que sustancias peligrosas, tóxicas, eh, malas para la salud o para el medio ambiente, eh, tengan algo de contención, puesto que la empresa que la va a comercializar tiene que demostrar que la sustancia es inocua, en Estados Unidos no funciona así, en Estados Unidos funciona de otra manera, y es que hay una especie de presunción de inocencia de todas sustancias, es decir, la sustancia se comercializa y luego el Estado a posteriori, si hay problemas, tiene que demostrar que es mala y retirarla del mercado. ¿no? Entonces, si se equiparara si equipara esto en los dos lados, pues supondría un problema, porque tendríamos una set, un montón de sustancias que en Estados Unidos son legales y que aquí todavía no serían si un problema. Eh, otro, otro aspecto donde se quiere igualar la legislación es en, una, en la parte bancaria. ¿no? Hay eh, Estados Unidos que tiene una regulación bancaria mayor que la de aquí, Después de la crisis eh, los bancos están más contenidos y lo que está pidiendo, por ejemplo, el lobby financiero es que, que en Estados Unidos haya una regulación como la que hay en la Unión Europea, que básicamente es ninguna. Eh, ¿no? Entonces, así hay toda una serie de, de normas eh, en ambos lados, que lo que nos tememos es que esto que llaman cooperación regulatoria, lo que vaya a ser, sea una desregulación, ¿no? una desprotección de los derechos de la ciudadanía. A, a ambos lados. O sea, que parece ser que, que la regulación o la, o la cooperación entre Unión Europea y Estados Unidos es para regular a la baja, ¿no? Eh... Eh, bueno, la Unión Europea eh, no para de emitir comunicados diciendo que, que, que estos son mitos, ¿no? Mitos que estamos difundiendo de los movimientos sociales. Por un lado, esto es hasta halagador porque nos están dando bastante importancia. Pero nos está dando mucha importancia porque ellos no están hablando nada, solo estamos hablando de nosotros. No están. O sea, una de las primeras razones para atendernos que no sean tanto mito es el tema de la transparencia. Las reuniones son mantenidas en absoluto secreto, nadie tiene acceso a, a los documentos, ni siquiera a los europarlamentarios. O sea, yo no defiendo el sistema democrático de la Unión Europea, pero incluso bajo sus propias normas, eh, los europarlamentarios, los que ha elegido el pueblo en teoría, deberían tener acceso a esos documentos. Bien, pues los europarlamentarios. Euro parlamentarios no tienen acceso a estos, a estos documentos. Solo Hay siete europarlamentarios eh, que tienen acceso a, a una sala llamada el cuarto de lectura, donde pueden entrar sin boli, sin cámaras de fotos, eh, vamos, son cacheados para que no puedan copiar nada, eh, y a, con documentos que han sido previamente censurados. Entonces, digamos que esto es cómo están manteniendo la, la transparencia de las negociaciones. No están contando nada de lo que ocurre, según ellos, para no enseñar las cartas a Estados Unidos, eh, pero resulta que no nos están enseñando ni lo que ha ocurrido dentro de la negociación donde Estados Unidos estaba presente y sabía lo que ocurría entonces eh, realmente están esas cartas que están ocultando no son a Estados Unidos sino que nos las están ocultando a nosotros ¿no? entonces es un aspecto ya que, que nos preocupa bastante un segundo aspecto que nos preocupa o que nos hace temer que, que se va a desregular es que las principales reuniones se están manteniendo con, con lobbies, el 93% de las reuniones se están manteniendo con, con los lobbies industriales, no con sindicatos, no con grupos ecologistas, no con ONGs, o sea que la sociedad civil ha sido parte de un 8% de las reuniones y generalmente para que te digan que todo va a ser maravilloso y que lo que vamos a conseguir es más empleo, más crecimiento y 500 euros más al mes, cifras que repiten como pagayos Saca desde un estudio bastante cuestionable que, si queréis, podemos hablar eh, más adelante. ¿no? Pero digamos que este es otro factor que nos da miedo. El tercer factor, ligado al anterior, es que estos grupos de presión han dejado muy claras sus demandas y todas sus demandas pasan por una desregulación a la baja para ser más competitivos. ¿no? Se necesita que Europa tenga más flexibilidad laboral, se necesita que entren más transgénicos, se necesita que se regule mucho más la propiedad intelectual, que se controle más lo que pasa en Internet. ¿no? Entonces, cuando estos grupos de presión que se reúnen casi todo el rato con la Comisión Europea no para de plantear estas demandas, pues sospechamos que algo de caso les van, les van a hacer, más que nada porque la Unión Europea lleva haciéndoles caso eh, mucho tiempo. Y el último, lo último que nos hace sospechar también que se vaya a desregular es la situación en la que estamos. ¿no? Estamos en un momento de crisis en el cual nuestra regulación cuando se toca está siendo la baja, está siendo para tocar, para hacer reformas laborales... Eh, a la baja, para hacer leyes eh, que desregulan la protección ambiental de la costa, entonces todo, todo este tipo de cambios legislativos que estamos viviendo en la actualidad eh, son para desregular, son para ir para, o para perder derechos la ciudadanía ¿no? entonces en este contexto eh, que la Comisión Europea vaya a tocar eh, la legislación eh, la legislación europea que recordamos forma parte de la Troika que está, que está ahora mismo haciendo una política de de ajuste estructural y de desregulación, que esto se ponga a tocar ahora mismo la legislación y equipararla a Estados Unidos, pues, muy eh, creo que hay muy pocas esperanzas de que esa regulación sea al alza. ¿no? Una de las cosas que comentaba Luis eh, es el tema de, de bueno, eh, toda la negociación, todo el acuerdo que está rodeado de ese secretismo, no está apareciendo prácticamente nada en los medios de comunicación. O sea, uh -huh. hay una desinformación total de la ciudadanía en cuanto a lo que contiene este, este acuerdo, ¿no? Uh -huh. Es un poco como que la, la gente se está tratando, eh, además es súper importante, uh -huh. es lo que tú comentabas, afecta a diferentes ámbitos, pero la ciudadanía prácticamente no sabe nada ¿no? De, de lo que está ocurriendo. Sí, eh, bueno, Susan George eh, decía hace poco, y creo que es una metáfora muy bonita, muy bonita, aunque explica muy bien lo que pasa aquí, es que esto es un tratado vampiro y que cuando sale a luz se desintegra. Porque tiene tan, tenemos tan poco que ganar como ciudadanos, y es, y, es, y, y es tan increíble lo que están negociando, que cuanto más se hable de ello, eh, más, más débil se vuelve el tratado. ¿no? Es por esa la razón por la que efectivamente no ha salido en ningún medio de, de comunicación. O sea, tras ocho rondas de, de, de, de negociaciones, ha salido en periódicos de, ligados a la izquierda, pero desde luego en ningún medio generalista, ¿no? De, Televisión Española sacó hace poco su primera, su primera noticia, en el canal 24 horas, sobre, sobre el TTIP, y es que no están sacando ni siquiera la parte oficial, ¿no? o sea, que, que en este momento eh, lo que hay es un, un silencio y un desconocimiento muy grande por parte de la ciudadanía, porque saben que en cuanto se empieza a hablar del tema eh, hay muchas sospechas sobre el asunto, y lo curioso es que quienes estamos llevando la voz cantante son los movimientos los movimientos sociales, ¿no?, a nivel europeo, incluso en Estados Unidos, eh, también. Entonces, curioso, porque la campaña de comunicación que está llevando la Comisión Europea es una campaña contra nuestro discurso. El otro día hubo una, una presentación del Tratado de Libre Comercio de la Unión Europea Estados Unidos en el Parlamento Europeo, en la sede de Madrid, y ahí acudimos, pues, varias personas, y empezaron poniendo un vídeo nuestro, un vídeo editado... Eh, por la campaña contra el TTIP. ¿no? Eh, después de poner el vídeo, dijeron: Esto todo es mentira, esto son mitos, pero es curioso eh, que, un, que, un, que un representante de la Comisión Europea empiece con, con un vídeo nuestro. ¿no? O sea, hay que decir hasta qué nivel, eh, primero, estamos impactando y, segundo, estamos llevando la voz cantante en todo lo que pasa aquí. O sea, pusieron el vídeo a modo de decir: Bueno, esto es de lo que nos tenemos que defender. Esto de. Sí, sí. Eh, dijo esto textualmente este vídeo lo han hecho los, los anti eh, anti, así como en general eh, que bueno, sí, yo soy anti muchas cosas, también lo voy a reconocer y no recuerdo ahora el segundo objetivo, pero básicamente eran los anti ¡ah! y los radicales de extrema izquierda de nuevo vuelven a prove, se aprovechan del maniqueísmo eh, porque se está oponiendo eh, de la gente de, de izquierda los movimientos sociales y los grupos en el parlamento, dentro del parlamento europeo, los grupos, el, tanto el bloque de izquierdas como el bloque verde y, y, algo, y los sectores de extrema derecha, ¿no? entonces pues les viene perfecto, porque ¿qué dice lo que dicen es que quienes se oponen son los extremistas entonces pues ya, ya entra su discurso de los extremos se tocan, son todos iguales y tal, ¿no? pero bueno, entonces digamos que que bueno, que de momento yo creo que es una, una campaña que si algo tiene positivo es que aglutina todas las luchas sociales, porque aglutina las luchas sindicales, aglutina las luchas ecologistas, aglutina las luchas por los servicios públicos, aglutina las luchas feministas, las luchas por los centros sociales de barrio, porque al final lo que están haciendo, o sea, no es un tratado que saque nada nuevo bajo el sol, las privatizaciones las estamos viviendo, cambios normativos, los estamos viviendo, pero sí es una especie de vuelta de tuerco, o sea, como hacerlo más oficial y más una vuelta de tuerca, más sobre las políticas actuales. Entonces, sí, sí lo que nos puede permitir es un movimiento de resistencia global, ¿no? que aglutine a todas las luchas que nos estamos oponiendo a las políticas que vivimos actualmente. Dentro de los diferentes ámbitos que comentaba, Luis, eh, eh, de los que afectaría eh, este tratado, estaría el tema del de sistema público, tanto a nivel educativo, de la educación, como de la sanidad. O sea, habría alguna especie de privatización encubierta, ¿no? Sí. Eh, su discurso... Digamos que es bastante... No es tan sencillo como eso, ¿no? eh, Dentro de los tratados de libre comercio suele haber listas de lo que no se puede privatizar, ¿no? Hasta ahora ha habido las listas negativas eh, que lo que venía a decir era lo que se podía privatizar, ¿no? O sea, todo esto que te meto en la lista es privatizable y lo que no está en esa lista eh, no lo es. Ahora están utilizando un enfoque contrario, es decir, yo hago una lista de lo no privatizable y todo lo demás sí es privatizable, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado con lo que se mete en esa lista, porque todo lo que queda fuera de esa lista pasa a ser privatizable. Y, y esas listas son interpretables. Por ejemplo, ¿qué es la sanidad o qué es la educación? ¿no? Eh, yo ahora vengo de una de las comunidades, de la Comunidad de Madrid, que es como uno de los eh, paladines del neoliberalismo, donde, en teoría, según sus dirigentes, tenemos un sistema de educación público. Y tenemos un sistema de, bueno, perdón, sistema de educación pública y sistema de sanidad pública. ¿no? Y eso es porque yo con mi tarjeta sanitaria puedo ir a cualquier centro de salud, puedo ir a cualquier hospital dentro de la red pública. Lo que pasa es que esos hospitales están siendo gestionados eh, de manera privada. ¿no? Entonces, esto es un discurso maniqueo, porque podemos tener educación, lo que es la educación pública o, o, o sanidad pública, cuando realmente está en una privatización encubierta, ¿no? porque la gestión se está llevando en manos privadas. Entonces, aquí hay dos problemas. El primero sería lo que se mete dentro de esa lista, que yo creo que la educación y la sanidad va a estar, porque ahora mismo la Unión Europea no puede permitirse, o sea, sería un bombazo demasiado grande y la población. Eh, o sea, sería demasiado fuerte para la población europea el meter la educación y la sanidad como privatizable. Pero no olvidemos que hay muchos servicios ligados a la educación y a la sanidad que sí son privatizables, ¿no? pues las ambulancias, por ejemplo, eh, los, los servicios de comedor, todo este tipo de historias, eh, sí son privatizables y afecta al final a la calidad de los servicios públicos. ¿no? Entonces, pues bueno, por ahí hay que... eso sería uno de los problemas, ¿no? Aunque ellos se hartan de decir que las y la, la educación, no se van a privatizar. Y en cuanto al tema laboral, eh, nos comentabas un poco que, bueno, si, si siguiéramos el modelo de Estados Unidos, allí parece ser que no hay convenios colectivos, el tema, de la, el tema sindical está bastante complicado. ¿Cómo quedaría aquí la, la cosa a nivel laboral? O sea, que en Estados Unidos sí hay convenios colectivos, lo que pasa es que no existe un convenio como el convenio colectivo eh, a nivel nacional, ¿no? eh, el, el tema de, la, de los derechos laborales es complicado también, ¿no? de, de nuevo estamos... Eh, esto es un proceso lento, ¿no? Los, los derechos laborales están en manos de los Estados, ¿no? está, así como la, las políticas comerciales están en manos de la Unión Europea y los Estados han cedido la soberanía, eh, en este caso las políticas laborales eh, no lo están, entonces ahora mismo la, la Unión Europea no puede legislar la, en temas laborales. Lo que sí puede servir es para presionar, como está ocurriendo ahora, como está haciendo la Troika en, en todo el sur de Europa, para presionar los eh, para presionar sobre los, la legislación laboral que existe en, en cada país. Y además no hay que olvidar que la, que la cooperación regulatoria no termina en la firma del tratado. Se supone que hay un, o, o plantean crear un consejo de cooperación regulatoria que vigile en todo momento las normativas que se están haciendo a ambos lados del Atlántico. Y ahí es donde poco a poco se puede ir mermando eh, la legislación. Digamos que no nos preocupa tanto... Eh, los cambios legislativos que pueden eh, surgir en el propio tratado sino que abre una puerta más para que, los, para que las multinacionales al final puedan presionar sobre la legislación que se produce tanto a nivel de la Unión Europea como a nivel de Estados Unidos como a nivel de los Estados miembros de la Unión Europea ¿no? entonces en caso de la legislación laboral eh, que ahora mismo está en manos de los Estados, digamos que podría ser una medida de presión pero es muy difícil que del TTIP salgan cambios legislativos laborales ¿no? Y referente al tema laboral, eh, en cuanto al tema de lo, de si algún gobierno eh, no aceptase determinadas cláusulas de este tratado, eh, los tribunales de arbitraje que eh, los inversores podrían recurrir a tribunales de arbitraje, que serían una especie de tribunales al margen de los que de la justicia eh, vamos, que está dentro de, del ámbito del Estado. Claro, o sea, un tribunal de arbitraje, bueno, eh, las, la, las protección de las inversiones como funciona es. Eh, generalmente es entre dos países, pero puede ser entre varios países, se firma un convenio con una serie de cláusulas. ¿no? Las cláusulas típicas son eh, que no haya restricciones a la repatriación de capitales, o sea, que ningún estado pueda, pueda cortar la, la repatriación de capitales, que no haya límites sobre la contratación, es decir, que no se pueda decir tienes que contratar a este número de personas o un colectivo determinado. ¿no? Eh, que, ...que se dé el mismo trato que al resto de, de inversores de, del mismo país... Eh, ...que se haga un trato justo y equitativo, lo cual es uno de los problemas... ...aquí tenemos uno de los problemas y es que son cláusulas muy indefinidas... ...porque por trato justo y equitativo no se sabe muy bien qué interpretar... Eh, que, haya, ...que no haya expropiación indirecta, directa o indirecta... ...indirecta entendida que un cambio de legislación pueda suponer una pérdida lo suficientemente grande de ingresos como para que la fábrica cierre, ¿no? Entonces, si un inversor considera que alguna de estas cláusulas se ha violado, entonces cuando demanda al país eh, ante un tribunal privado, ¿no? Entonces, ejemplos que han ocurrido, ¿no? Pues, eh, Egipto decide subir el salario mínimo interprofesional, pues hay una empresa, Beolia, una multinacional, que considera que con eso eh, se ha violado una de las cláusulas, la de trato justo y equitativo, o que se ha hecho una expropiación indirecta porque considera que con ese salario ya no puede eh, mantener sus beneficios y tiene que cerrar. Entonces, demanda a ese, a, a ese país. ¿no? Que, y, y se le puede imponer una multa o no según, eh, según lo que dirima el, el tribunal de, de arbitraje. ¿no? Entonces, los problemas que tiene esto. Primero ya hemos hablado de la indefinición de las cláusulas. ¿no? Aparte que en, en algunos casos son abusivas ¿no? porque no te dejan... Eh, no permite que los gobiernos digan, oiga, pues aquí hay un colectivo eh, que necesitamos impulsar el empleo, pues es el colectivo de jóvenes, un, una empresa puede decir, no, a mí esto no me puede poner esta, esta, este, esta condición, porque tengo aquí una cláusula que dice que no. no. Entonces, aparte de ser abusivas, a veces son muy determinadas. Entonces, una empresa puede considerar eh, que una nueva legislación sobre el tabaco, que dice que hay que poner un, una foto grande de unos pulmones con cáncer, que eso no ha sido un trato justo y no, entonces lo denuncia. Un segundo problema es que solo pueden denunciar inversores extranjeros, entonces eh, si hay una, algo que afecta tanto a, a inversores nacionales como extranjeros, ya estamos viendo que hay una discriminación positiva hacia los inversores extranjeros que curiosamente suelen ser eh, multinacionales, porque una cosa que suele ocurrir es que una empresa nacional que tiene sede fuera podría denunciar a su propio país, la solo podría denunciar al Estado español, por ejemplo, eh, por alguna de sede que tenga fuera de, de, de aquí. ¿no? Entonces, al final, quien lo puede usar es son multinacionales. Otro problema es que son unidireccionales. Las empresas pueden denunciar a los Estados, pero no puede ser a la inversa, por violaciones de derechos humanos o por cualquier otro tipo de cosas. Entonces, digamos que en el mejor de los casos, el Estado no pierde. ¿No? O sea, es como un partido de fútbol jugado en media cancha, donde tú te defiendes y como mucho empatas el partido a cero. Entonces puedes perder y entonces tienes que pagar una, una indemnización. Puedes hacer una especie de acuerdo intermedio en el cual, eh, como, como ocurrió en Sudáfrica, que sacó una ley para que hubiera, después de una ley Costa para que una serie de, para que las empresas de minería tuvieran que tener un mínimo del 10% de inversores negros. ¿no? Eso se demandó por parte de inversores, de un grupo de inversores italiano, y, y en ese caso, antes de llegar al tribunal de arbitraje, lo que decidió Sudáfrica fue, bueno, pues lo que hago es rebajar mi ley, lo dejo en el 1%. ¿no? Eh, entonces, o pierdes o haces un acuerdo donde también sales perdiendo, aunque menos, o en el mejor de los casos, vas al tribunal, te defiendes gastando mucho dinero y tiempo, y no pierdes el partido. ¿no? Entonces, digamos que esas son las tres opciones que tiene el Estado dentro de estos tribunales que otro, y otro de los problemas es que no tienen apelación. O sea, el, lo que resuelve este tribunal eh, es inapelable, es, es, es definitivo. ¿no? Por último, otra cosa que también me gustaría mencionar de los tribunales eh, es eh, que no están libres de conflicto de intereses. Eh, primero, porque están llevados por bufetes de abogados, todos. ¿no? Y los bufetes, esa gente de los bufetes de abogados pueden actuar, pueden hacer de abogados defensores. Pueden ir por parte de la acusación, pueden, ir, eh, pueden ser árbitros de este, de este tribunal de arbitraje, es decir, que pueden ser juez y parte en varios, en varios casos, ¿no? Lo cual, eh, pues como que es bastante diferente a cómo suelen ser eh, los tribunales en, en otros lados. Y aparte, eh, cobran mucho por caso, eh, o sea, cobran del orden de unos mil euros por, por, por hora, o sea, un caso salir por millones de euros, ¿no? Entonces, digamos que esta gente está interesada en que haya muchas demandas, porque cobran por el número de demandas que existen. ¿no? Así que, para que haya muchas demandas, las multinacionales tienen que ver que pueden sacar eh, beneficios de este tipo de tribunales. ¿no? Así que ahí vemos que hay un conflicto de intereses bastante grande. Así que, bueno, pues esto es la parte de esas inversiones, que se está también eh, debatiendo dentro del TTIP, se está negociando, aunque esto ahora mismo está generando una posición lo suficientemente grande en Europa como para que la Comisión Europea, eh, haya admitido que no sabe si se debe incluir o no este tipo de cláusulas dentro del TTIP. Otro de los puntos importantes parece ser que el tema medioambiental hace que también ha una desregulación importante, ¿no? Mm. En cuanto a todo lo relacionado con el tema medioambiental. Mm. Bueno, como decía, el principio de precaución que, que lo que viene a decir es que toda sustancia eh, que pueda ser sospechosa de dañar el del medioambiente eh, tiene que pasar, el sistema de acreditación es complejo, eh, que tiene sus agujeros, digamos que la Unión Europea no es perfecta en temas eh, ambientales, pero sí que ha permitido que algunos eh, productos como los elementos transgénicos o ciertos productos químicos no hayan entrado en nuestro, en nuestro mercado. Esto las multinacionales, o incluso el propio secretario de Estado de Agricultura considera que es una deslealtad competitiva, una desventaja competitiva para las empresas estadounidenses, aunque las propias multinacionales europeas también piden que se quite este tipo de, de principios con el cual argumentan que eh, serían más competitivas y, y iría mejor, entonces una de las cosas que se está buscando eh, con este tipo sería una, una bajada de regulación ambiental y esto sería para temas eh, energéticos ¿no? para la extracción de pozos de fracking y, perdón, que ahora mismo no existe ninguna explotación comercial en, eh, en la Unión Europea ...para el tema de los de los transgénicos que he comentado... ...y, y en general pues para todos los temas que cuando uno protege... ...por ejemplo, eh, la contaminación de un río, pues obviamente la empresa... Eh, ...al final le sale más caro, puesto que no puede vendir directamente... ¿no? ...entonces eh, lo que están buscando son todo este tipo de, de procesos... ...aparte eh, de desregulación, aparte por ejemplo, eh, tenemos un caso... ...como el que ocurrió en, en Alemania donde Alemania tiene dos denuncias por la multinacional batenfall, una es por la contaminación que supone que, que, que generaba una, una central térmica ¿no? sobre el río Elba entonces las normas de protección ambiental del río hicieron que denunciaran una primera vez Alemania y la segunda fue por el cierre de las nucleares ¿no? eh, que de nuevo ha hecho que Alemania se enfrente a una demanda millonaria por, por una política de de protección de la población y del de medio ambiente básicamente bueno, como última pregunta, Luis, quería, quería saber, bueno, eh, ¿tú qué piensas? ¿Es posible parar este, este tratado entre Estados Unidos y la Unión Europea desde la lucha, eh, la organización y demás? ¿Es algo irreversible? ¿Se puede parar? Eh, a ver, yo parto de que este tratado, como se decía, no es nada nuevo bajo el sol, ¿no? es un refuerzo de las políticas que estamos viviendo actualmente. Por eso a mí una cosa que algo que me da esperanza es que están lanzando su órdago y su órdago está siendo a toda la sociedad civil. Eh, y, y bueno, ahora mismo tenemos un montón de movimientos eh, pues contra los recortes, eh, movimientos sindicales, movimientos ecologistas que están haciendo frente a eso, pero de repente nos dan como un marco común de lucha, ¿no? que es el TTIP, porque afecta a todos los frentes. Entonces yo lo que estoy viendo es que la sociedad civil europea se está organizando. Y bueno, y en Estados Unidos también se está organizando bastante bien y, y nos anda un frente común, o sea, como un paraguas de lucha bajo el cual cada uno puede meter su, su lucha particular, ¿no? Porque podemos hacer un verdadero crisol de luchas con todas nuestras diversidades, sin necesidad de llegar a grandes acuerdos, simplemente uniéndonos en contra de este tratado que al final es la defensa de un modelo concreto, ¿no? Entonces, yo creo que es posible pararlo. Y recuerdo que, en, que en, América, en América se paró el ALCA, el Acuerdo de Libre Comercio de las Américas, porque, se, entre otras cosas, se unió toda la sociedad y todos los movimientos civiles de América Latina. Se unieron en contra de este, de este tratado. Hemos parado el Acuerdo de General de Comercio y Servicios eh, de la OMC. Se paró el Acuerdo Multilateral de Inversiones en los años 90. Entonces, digamos que yo estoy esperanzado en que esto pueda ser un resurgir de este movimiento global antiglobalización, aquel que era de luchas globales y luchas de, de pensar localmente, ¿no? de luchar localmente, pero con, con una conciencia global de, de parar un modelo. Y yo al final creo que incluso nos puede servir no solo para parar el, este modelo neoliberal, sino para parar el, el capitalismo, ¿no? el capitalismo que ahora mismo es eh, la única salida que dejas, eh, el el neoliberalismo, porque a mi juicio las políticas ahora mismo keynesianas eh, tampoco tienen ninguna salida, o sea, volver a buscar el perpetuar el crecimiento eh, creo que no es posible, entonces sí que nos da una opción de buscar nuevos modelos y, y proponer cosas diferentes. ¿no? Entonces, para mí sí que se una ventana de lucha, bastante, una ventana de oportunidad bastante interesante eh, para todos los movimientos sociales, ¿no? para el final... Eh, romper con lo que con el modelo que llevamos sufriendo pues, casi 200 años.